Entiendo que lo, los laboratorios lo están tomando sin sintomatología, así que cualquier persona que se lo quiera tomar en un, un, un laboratorio particular se lo puede tomar sin sintomatología. Muchas gracias, Seremi. Sí.